La misma yo ya no Vale, pues seguí, ahí, no ahí. ¡Escalas que preparaes! ¡Se se vez a la a la mosca, Recuerda de no tirarte a la que un poco que Ahí está. Sí, no, ahora... ¡Me metí! ¡Perfecto! Tony, ¿qué te ¿Qué ¡Te ¿Qué ¡Te Entra, ¡Vale, ya, me has escuchado! Bien, bien, bien, bien. No más tireo. Ah, no salva, no, no, no, Pete! No, ¡Salva, salva, ¡Salva, salva, Pete! pit. pit. pit. salva, Dedo. ¡Salva, ah, salva, Pepe. A, a, a la izquierda, A la izquierda, a la derecha no. Pepe, no te sí. Está en ya está mira, mira. Aguante. Está a la vale, sí. ¡Ya está bien. ¡Ya está bien, ¡Ya está, bien, ya está ¿Qué Ah, Ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. No